Uh, es Jack Winstock de Nueva York y dice: Querido Bigman, ¿cómo el hombre del clima y sus mujeres predicen el clima? Mm, tu pregunta nos cayó como tormenta, Jack. Ni la lluvia, ni la nieve, ni el granizo evitará que yo, tu científico personal, responda a tu carta. Cuando hablas del clima, hablas de meteorología. La meteorología es el estudio de la atmósfera de la Tierra y los cambios de las condiciones atmosféricas que producen el clima. Y saber cómo es el clima es muy importante, no solo para el campesino. El clima indica cuando un constructor puede hacer un edificio, cuándo puede volar un piloto, incluso decidimos qué ropa usar basados en el clima. Aunque yo llevo este encantador a jugar, ¿les guste o no? ¡Sal de la escena! ¡Sal de la escena! La gente ha querido predecir el clima por miles oh, de años. Sí. En 1593, el científico italiano Galileo Galilei inventó el termómetro. En 1643, el pupilo de Galileo Torricelli to oh, inventó el barómetro la presión del aire. En 1686, el inglés Edmundo Halley hizo un mapa del clima. ¡Bien hecho, amigo! Les diré que esto es fascinante, pero aún contra todo error... ...me encuentro a mí mismo cayendo en un coma irreversible. ¡Suficiente historia antigua! El joven Jack de la ciudad de Nueva York quiere saber... ...cómo se predice el clima hoy día. Y él quiere saberlo para ayer. Entonces, ¿qué estamos esperando? Hay más de 3.500 estaciones de observación del clima en todo el mundo. Registran hora tras hora las condiciones del clima y envían sus datos a los centros de pronóstico. Oh, y hablando de deseos con champaña y de bellos sueños de caviar, esos chicos del clima sí que saben cómo vivir. Los meteorólogos toman su información de esos altos vivientes y temerarios que Dios los proteja, observadores del clima mm, No exactamente Lisa, algo de ello viene del espacio exterior Los satélites del clima son los ojos del meteorólogo en el cielo O si lo prefieres, sus órbitas en órbita Los satélites tienen cámaras de televisión para enviar sus señales a estaciones de pronóstico las señales conforman imágenes de las nubes, nieve y hielo en la superficie terrestre. Los científicos miran las imágenes y pueden ver grandes tormentas, huracanes, por sobre los océanos. Luego pueden avisar a la población, la información del clima reunida en las estaciones, globos del clima, satélites, radares, barcos especialmente equipados y aviones, se integra a las computadoras y las computadoras nos entregan esto, un mapa del clima, este indica Frentes fríos, sistemas de tormenta, áreas de baja presión, todo lo que tú debes saber para predecir el clima de hoy. Yo, como todos los días, me veo cálido y soleado. Y yo predigo que voy a enfermar con peligro de vómito parcial, disolviéndose en una náusea a media mañana. Oh. Oh. Al analizar los diversos mapas y cuadros que crea la computadora, el meteorólogo puede ofrecer predicciones constantes y actuales que los reporteros del clima en radio y televisión usan para conservar su empleo a muy baja presión. Bien, Big Man, mi querido amigo del clima, has estado hablando todo sobre las nubes y yo vengo de una estirpe de hacedores, así que vamos a hacer algo. Sí, vamos a hacer algo de provecho. Es hora de enrollarse las mangas y construir nuestro propio barómetro. No, yo hablaba de hacer hamburguesas. ¡Lápices listos! Para su barómetro necesitan un vaso de cristal, una banda de hule, un popote, un popote... <risa> Una tarjeta de índice Un pedazo de madera con la base Tijeras Cinta adhesiva Pegamento Y la parte redonda de un globo <risa> Si tratas de hacer alguno de estos experimentos, asegúrense de hacerlos con un adulto y de seguir nuestras instrucciones. Lo más importante, tengan cuidado. ¡DEMOSTRACIÓN! Llegó la hora de fabricar ese barómetro. ¿Qué? No entendí. ¿Es peligroso? Recuerden, el barómetro mide la presión del aire y el cambio en la presión del aire es una clave para el cambio de clima. Primero, estira el globo en la boca del vaso y asegúralo con bandas de hule Así Luego, toma el popote Y corta un trozo de 5 centímetros ¡Ah! Déjale una punta así Luego, adhiérelo encima del globo Pega el vaso de vidrio a la base de madera Ahora... Dobla la tarjeta en el fondo para que pueda sostenerse. Y adhiere la tarjeta a la base, asegurándote que quede alineada con la punta del popote. Ahora tu barómetro está listo. Yo puse el mío en un gran frasco de vidrio para que tú puedas verlo en acción. Digamos que el aire en el frasco es la atmósfera cuando la presión desciende, lo que significa que hay tormenta en camino. O cuando un soquete reduce la presión dentro del frasco, al succionar un poco de aire de él. El aire adentro del vaso empuja el globo hacia arriba. Observen lo que hace que el popote descienda. Cuando sube la presión del aire, lo que significa buen clima... O oh, que el mismo soquete está soplando más aire dentro del frasco. El balón desciende y el popote sube. Oh, adoro hacer palabras nuevas. ¿Y tú no, Ray? ¡No! Ah, ah, ah. Uh. Tú serás capaz de predecir el clima al marcar el nivel del popote en la tarjeta cada hora más o menos. ¡Vaya! Mi abuela siempre dice que puede saber cuándo va a llover porque las aves dejan de volar. Bueno, cuando la lluvia se aproxima significa que desciende la presión, lo que es aire más delgado, lo cual dificulta que vuelen las aves. <risa> Sí, también su abuela dice que Elvis vive en el ático Nena, déjame salir Y así, Jack de la sede de Nueva York Aquí tienes los altos y los bajos de cómo los meteorólogos pronostican el clima ¿Y cuál es el peor clima que existe? Oh, déjame decirte, yo lo digo El clima C-R-I-T-I-C-O Crítico Te rociaremos con los hechos Después de esto La más alta temperatura registrada Fue de 60 grados centígrados En Alice, Licia, Libia El 13 de septiembre de 1922 Hace tanto calor Gracias uh. Y la más baja temperatura registrada fue el 21 de julio de 1983 en la Antártida. Hizo la friolera de 80 grados centígrados bajo cero. <ríe> y el tiempo se nos ha agotado, así que... Mm. ¡Hasta otro día! ¡En el mundo de Big Man. A propósito, Ger, ¿cuál es la temperatura de hoy? Son 70 grados bajo cero. ¿70 bajo cero? Sí. ¿A dónde escuché ese número antes? ¿Sería en el resultado de tu prueba de inteligencia? Mm, ah, sí. Mm. ¿Y por qué sería ese número? Me rindo. Mm.